¿Qué esperas? Forma parte de esta comunidad. Hoy en Noches de Census, los retos y oportunidades para la mujer dentro de la contatoría pública. Presenta Maestro en Impuestos, Pedro Carlos Ramírez. Y como invitada especial, Maestra en Impuestos, Yasmín García García. Hoy en Noches de Census, los retos y oportunidades para la mujer dentro de la contaduría pública. Presenta Maestro en Impuestos, Pedro Carlos Ramírez. Y como invitada especial, Maestra en Impuestos, Yasmín García García. ¿Qué tal amigos? Buenas noches, nuevamente su servidor, el maestro en impuestos, Pedro Carlos Ramírez García, saludándolos en esta nueva misión de su programa Noches de Census El día de hoy es un programa bastante especial para su servidor, bastante especial para toda la comunidad que nos acompaña, ya que pues el día de ayer eh, tuvimos ahí la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Es estudios de posgrado de y pues eh, el día de hoy tenemos una invitada también bastante especial para mí. Ahorita se las voy a presentar y pues también es una mujer que nos va a hablar precisamente del tema retos y oportunidades para la mujer dentro de esta área de oportunidad que tenemos nosotros los contadores dentro de la contaduría pública. Eh, pues el día de hoy vamos a estar tratando experiencias, vamos a estar tratando algunas cuestiones personales, algunas cuestiones de la profesión que respecta a la mujer dentro de la profesión. Muchas veces yo creo que nosotros como contadores, nosotros como empresarios, como administradores, como directores de alguna entidad económica, pues muchas veces tenemos mujeres ahí dentro de nuestra organización y son mujeres bastante valiosas, ¿no? Que aportan bastante valor a nuestra organización, que aportan control, que aportan organización muchas veces, y pues el tema del día de hoy precisamente es ¿Qué nos, ¿Qué nos aportan estas mujeres? ¿Cuáles son sus retos? ¿Cuáles son sus oportunidades en este año 2022, Derivado de todas las reformas que estamos viviendo, derivado de todos los cambios que estamos viviendo en materia fiscal, y pues sean bienvenidos a este su programa Noches de Censos. Les pedimos que pues compartan esta transmisión para que eh, el día de hoy, que es un programa dedicado a las mujeres, pues sea... Eh, reproducido, sea compartido para que cada día lleguemos a hacer eh, eh, pues mucho más, ¿no? Eh, su servidor, el maestro Carlos Ramírez, pues les saluda en nombre de Census Capacitación, en, en nombre del maestro Antonio Aranda, pues sean bienvenidos a este, su programa de cada miércoles y pues como es costumbre, vamos a pasar la parte de las noticias y de ahí regresamos a la presentación de nuestra invitada del día de hoy, que es la contadora, la maestra en impuestos. Yasmín García García. Entonces, regresamos después de nuestras noticias. Pues, las noticias que tenemos el día de hoy son bastante importantes, ya que son cuestiones que el propio servicio de administración tributaria ha dejado en claro en su propia página. Y como primera noticia tenemos, el SAT reveló que extenderá el plazo de familiarización del complemento cartaporte hasta el 30 de septiembre en lugar del 31 de marzo. El SAT reveló que extenderá el plazo de familiarización del complemento cartaporte hasta el 30 de septiembre en lugar del 31 de marzo, en razón de un gradual proceso de incorporación por parte de algunos usuarios. El SAD informó que el periodo de transición para emitir el complemento de carta porte sin sanciones se extenderá hasta el 30 de septiembre del año 2022. El organismo presidido por Raquel Buen, Buenrostro también dio a conocer que más de 57 mil contribuyentes ya emiten sus facturas electrónicas con complemento carta porte. Todas estas empresas ahora se suman a la lucha contra la competencia desleal de quienes se encuentran en la economía informal o recurren al contrabando, provocando pérdidas económicas y en ocasiones el cierre de empresas que cumplen con todas sus obligaciones y el correcto pago de sus contribuciones, apuntó el SAT. Como segunda noticia tenemos, el Servicio de Administración Tributaria SAT recordó a las personas morales que pueden renovar su firma electrónica a través de su sitio de internet www.sat.gov.mx siempre que esté próxima a caducar o bien que tenga menos de un año vencida Además las personas morales pueden acceder a HTTPS doble, diagonal www.sat.gov.mx diagonal empresas diagonal otros trámites y servicios y dar clic en otros trámites y servicios una vez dado el primer paso, se debe seleccionar ver más, elegir la, la opción de identificación y firmado electrónico y finalmente oprimir la opción renueva el certificado de e-firma de tu empresa. Para el paso de arriba, el fisco mencionó que las personas morales pueden realizar el trámite en cualquier momento y hasta 24 horas antes del vencimiento de su e-firma. Y por último, para ya pasar a la presentación de nuestro tema del día de hoy, tenemos Monterrey, Nuevo León, la subsecretaría de administración tributaria SAT del, del gobierno de Nuevo León congeló las cuentas de manera precautoria en contra de empresas y de dos exfuncionarios de la administración anterior al dar seguimiento presuntamente a diversas transferencias interbancarias y operaciones con empresas proveedoras del estado investigadas por este ente fiscalizador. A través de auditorías iniciadas del año pasado, así como otras recientes que involucran operaciones con proveedores de dependencias del gobierno del Estado, se ha logrado presuntamente corroborar una simulación de operaciones y triangulación de recursos públicos de la cual se solicitaron los congelamientos bancarios precautorios, indica el SAT estatal. Pues bien, amigos, yo creo que tenemos... Algunas noticias bastante importantes, bastante relevantes en esta semana, más que nada por el tema de la fiscalización que tenemos ahorita con el Servicio de Administración Tributaria y pues el día de hoy por ser una una fecha especial, un día especial, el día de ayer 8 de de marzo del año 2022, el Día Internacional de la Mujer y precisamente todo esto que se conmemora, yo creo que en redes sociales muchos estuvimos leyendo de que es un día que posiblemente no se festeja, pero que sí se tiene que conmemorar, que sí se tiene que recordar, y más que nada la importancia de la mujer dentro de la sociedad. Y pues el día de hoy eh, vamos a, a tener este tema bastante importante, ya regresando de este corte de las noticias, y pues esperamos que se puedan conectar, que puedan compartir para efectos de poder analizar este tipo de temas que nos ocupan el día de hoy. Pues bien, como es costumbre, regresamos después de nuestro corte para presentación de nuestra invitada del día de hoy. Ok, amigos, pues buenas noches. Nuevamente sean bienvenidos. Su servidor Carlos Ramírez, pues, les saluda desde esta plataforma de census capacitación eh, para tocar un tema bastante importante el día de hoy, que es retos y oportunidades de eh, la mujer dentro de la contaduría pública. Yo creo que es un tema bastante importante, ¿por qué? Porque muchas veces nosotros como contadores, nosotros como contadores, pues, tenemos ahí el, el tema, tenemos el temor, tenemos eh, esta cuestión de, oye, ¿y la mujer qué papel desempeña dentro de la contaduría? yo creo que todas las mujeres que nos están acompañando el día de hoy dentro de nuestro auditorio, todas las mujeres que nos puedan eh, ver después de esta transmisión, ya que esta transmisión se va a repetir en algunos grupos, en algunos foros, yo creo que es importante reconocerles hoy 9 de marzo del año 2022, un día después del Día Internacional de la Mujer, pues reconocerle su trabajo, reconocerle la trayectoria, y pues también es parte de esta familia census reconocer la labor que tiene la mujer en este su programa, por eso fue un programa bastante especial, en este el programa que tenemos para ver qué pasa con la mujer dentro de nuestra profesión, dentro de la contaduría pública. Y para estos efectos me voy a permitir presentarles. Eh, estaba un poquito nerviosa aquí la, la maestra Yasmín, pero pues ahorita le voy a quitar los nervios eh, y, y yo creo que al aire también el maestro Antonio Aranda, toda la familia Census, yo creo que conocen aquí a su servidor, y me voy a permitir decirlo aquí al aire, pues es, eh, tengo el placer de, de que es mi esposa, ¿ok? Mi esposa, la contadora, la maestra en impuestos, Yasmin García, y pues voy a presentarla eh, de acuerdo a su currículum, hoy la voy a tratar como colega, pero también como esposa, ¿ok? Hace rato me decía, oye, te hablo de tú, te hablo de usted, pero pues yo creo que ya les dije todo, ¿no? Eh, eh, al ser un programa bastante especial para su servidor, para la familia Census, para las mujeres, pues yo creo que también es oportuno reconocer lo que ella significa para su servidor, ¿ok? Entonces, pues me voy a permitir leer ya como colegas, como contadores, como maestros, parte de su semblanza académica para pasar ya al tema principal del día de hoy. Eh, eh, la contadora Yasmín García, pues, es egresada de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. También tiene la maestría en impuestos por el Instituto de Estudios Universitarios. También tiene algunos diplomados, como es Auditoría Fiscal y Financiera, por la Facultad de Contaduría y Administración también de la UAPCO y el Colegio de Contadores de Oaxaca. Conferencias Magistrales de Disposiciones Fiscales 2011 impartido por la UNAM, defensa jurídica contra multas fiscales, y impartida por ahí, por ahí, eh, alguna capacitadora como es algo escursa nuevos no, requisitos de los comprobantes fiscales por ahí, por GBA, servicio social en el municipio de Je Ejutla de Crespo, y actualmente también se desempeña como directora general del despacho Contaguax, contadores públicos, del que también me honro ser parte y pues ella es nuestra directora general ahí en el despacho y también forma parte de algunos municipios en el estado de Puebla. Pues bien, yo creo que el currículum a veces es es es, eh, es alguna presunción pero pues siempre me gusta que ustedes sepan qué tipo de invitados tenemos en este subprograma y que podamos poder platicar de alguna manera bastante importante este tipo de temas. El día de hoy no vamos, nos vamos a salir un poquito de los temas fiscales, de los temas contables, pero vamos a abordar el tema de la mujer dentro de la profesión de la contaduría pública, cuáles son sus retos, cuáles son sus oportunidades, y pues bienvenida Yasmín García, García Maestra, pues nos saluda, ahorita estamos un poquito separados, le saluda a ella desde la ciudad de eh, Putla de Guerrero, Oaxaca, casi por la costa, cerquita de el estado de guerrero, por ahí anda ella. Y pues bienvenida a este su programa, Noches de Census. Hola, contador, buenas noches. Bueno, pues ya estamos aquí. Primero que nada, gracias por la invitación a, a toda la familia Census, al contador Aranda, que tengo el gusto de conocerlo vía Face y, y por foto, y a todas las personas que nos están viendo, pues buenas noches, gracias por la invitación. Eh, como bien dices, nos vamos a salir un poquito del tema contable fiscal, pero que también es un tema de gran importancia pues, para reconocer la labor y el trabajo de la mujer en el ámbito profesional. En este caso, pues hablaremos un poquito más específico en cuanto a la contaduría, pero también pues, voy a tocar como tema general algunas estadísticas que me puse a investigar para que las personas que nos están viendo tengan un poquito más de conocimiento en el tema de qué lugar ocupamos las mujeres en el ámbito la laboral en nuestro país. Ok, perfecto, pues vamos a darle inicio a este, a, este, a este programa, a esta plática bastante interesante. Y pues también voy a hacer el, el, el comercial por ahí más al rato, tenemos a las nueve de la noche dentro de esta barra de programas de noches de census. Eh, el día de hoy creo que no, no nos va a acompañar el maestro Antonio Aranda, pero tenemos un vi, invitado bastante especial, el doctor Rubén Santillán Alatriste, que su servidor también, me voy a permitir decirlo así, pues mi esposa lo conoce, pues soy fan de, del doctor Rubén y también fan de, del maestro... Martín Rojas Tamayo, del maestro Enrique Corona y del maestro Pepe Soto, que son los que van a estar el día de hoy, acompañados de grandes mujeres y precisamente también el día de hoy en Rompiendo Paradigmas vamos a tener una plática especial para las mujeres. Yo creo que hay que reconocer, hay que conmemorar, como se dice, el trabajo de las mujeres dentro de nuestra profesión. Pues pues maestra, ¿qué, ¿qué nos puede comentar en un primer inicio del papel de la mujer dentro de la contaduría? Yo creo que muchas veces es difícil abres, abrirse el camino dentro de una profesión, abrirse el camino dentro de, de, de, de un mundo que muchas veces, en este caso en México, en Oaxaca, pues es muy machista, eh, que la mujer muchas veces pues no tiene las mismas oportunidades que el hombre, y, y lo digo de una manera muy respetuosa, ¿no? lo digo de una manera para poder platicar en este sentido, ¿qué, qué oportunidades tiene la mujer dentro de la contaduría pública o dentro de su experiencia, qué oportunidades se han generado dentro de este campo de acción de nuestra profesión llamada contaduría pública. Pues realmente eh, sí hay alguna desigualdad, por, por decirlo así, entre el ámbito laboral de, de una mujer y de un hombre, ¿no? En este caso, hablemos de manera general. Eh, he estado checando estadísticas en las que solamente el 30% ocupa, de mujeres ocupa cargos importantes como son cargos directivos o inclusive en la política este todavía estamos en menos del 30% de mujeres que están ocupando algún cargo público. Eh, en general, realmente todavía hay mucha diferencia entre los puestos que ocupan los hombres y las mujeres. Acá es bien importante también recalcar que Uh, esto se debe un poco a que la mujer no tiene la misma oportunidad de estudio que un hombre. Si bien es cierto la cultura un poco machista que, que vivimos o que se vivió más en los años pasados, pues ha permitido que sobresalgan un poco más los hombres que las mujeres, ya que en muchas ocasiones a las mujeres se les niega la oportunidad de estudiar una carrera universitaria. En, en estadística solamente el 40% tiene nivel medio superior y un 25% tiene el nivel superior. Entonces estamos hablando que si del 100% el 25% tiene nivel superior, el otro 75% son hombres y es por esto que en estadísticas los hombres ocupan más cargos públicos y más puestos importantes como directivos, gerencias que las mujeres. También en lo que me puse a leer y la verdad es que es bastante interesante porque no me había dado la tarea de checar como tal este tema, es que de las mujeres que tienen la misma carrera, en este caso ingenierías o en profesiones de ciencia, tecnología, aún teniendo el mismo puesto, inclusive tienen un sueldo menor al que tiene un hombre en el mismo puesto y con la misma carrera. ¿Para esto para qué se los digo? Para que hagamos un poco de conciencia en, en la diferencia todavía que hay entre el trato de un hombre y una mujer en cuanto al nivel profesional. Obviamente esto trae consigo consecuencias como lo es el que la mujer aporte menos para la economía familiar, por lo mismo de que muy pocas trabajan y de que ganan un sueldo menor. Eh, en la mayoría de las familias mexicanas, el hombre es el que sostiene la economía familiar, es el que eh, prácticamente aporta más y las mujeres pues aportan menos las que aportan. Entonces, bueno, son estadísticas que realmente ahorita me, me dejaron con con la boca abierta quizá, porque bueno, yo en, en, en mi ámbito, en mi trabajo, eh, pues soy dedicada, soy movida y tengo la oportunidad quizá también de que elegí una profesión muy práctica, muy bonita, como es la licenciatura en contaduría pública y que me permite trabajar desde casa, cosa que muchas profesiones pues no no, no lo permiten, ¿no? Yo trabajo a mis tiempos, yo trabajo desde oficina. Eh, afortunadamente eh, me independicé ya hace bastantes años y no estoy bajo las órdenes de, de algún patrón o sobre todo bajo el horario laboral de alguna empresa o alguna dependencia, ¿no? porque para nosotros como mujeres creo que es un poquito más complicado este tema del horario, ya que pues tenemos múltiples ocupaciones en el caso de las mujeres que ya tenemos la dicha de ser madres y que pues tenemos también que dedicarle el tiempo a los hijos, un tiempo de calidad y, y que muchas veces el trabajo no, no lo permite, ¿no? Desafortunadamente la mayoría de las mujeres que trabajan en, pues tiene que estar, eh, se tiene que regir bajo el horario que, que el patrón, que la empresa en este caso tiene y no puede ella hacer uso de su tiempo como quisiera. Entonces, eh, afortunadamente en mi experiencia, le digo, la licenciatura en Contaduría Pública es una licenciatura, es una profesión muy bonita porque te permite trabajar a tus tiempos. Eh, aparte de eso, es muy amplia en cuanto a, al mundo laboral, ¿no? O sea, puedes trabajar desde, pones tu despacho, llevas tus contabilidades, asesoras a algún municipio, este, trabajas dentro de una empresa, das clases, en fin, tienes bastantes, bastantes áreas de oportunidad para poder ejercer tu profesión. Y afortunadamente eh, yo puedo decir que, que me ha ido bien gracias al, al, al trabajo, a la dedicación, a la constancia. Eh, creo que siempre esta carrera es una carrera que el trabajo va a hablar por ti. El trabajo es el que te va a recomendar. Desafortunadamente eh, también hay pues muchos colegas que, que pues quedan mal, que dejan quedar en mal la profesión por algunas prácticas, este, pues no tan favorables que, que a veces hacen, ¿no? Eh, me han llegado casos de, de personas que dicen, no, pues es que tenía un contador y, y le pagué, pero pues no presentó mis declaraciones o inclusive le di para pagar los impuestos y ahora resulta que, que le debo al SAT porque no pagó mis impuestos, en fin, muchas muchas personas que dejan quedar en mal nuestra profesión, pero que pues bueno, desafortunadamente creo que en todas las profesiones, en todos los trabajos, siempre va a haber personas responsables y personas no tanto. Entonces, eh, en mi experiencia yo les puedo decir que a todas las mujeres en especial ahorita, porque, porque es el tema de hoy y que estamos hablando en conmemoración a ellas, a nosotras, que se arriesguen que si tienen la oportunidad de estudiar lo hagan que si ya están grandes a lo mejor ustedes piensan que ya están grandes y en su momento no estudiaron pueden hacerlo ahorita este, hay afortunadamente ahorita muchos medios para poder estudiar una licenciatura hay universidades en las que se puede estudiar fines de semana eh, que se acomoden con sus tiempos de trabajo con sus tiempos de casa y claro que esto pues eh, tiene que, significa tener más dedicación, significa tener un poquito más de, de tiempo para uno, pero se puede, siempre y cuando eh, lo queramos, se puede lograr. Ok, perfecto, pues aquí tenemos ya algunos comentarios de nuestras redes sociales, y pues me complace también saludar a, a un amigo que pues también te conoce, Yasmín, al maestro Eliseo Aguilar, que en algún momento compartimos aulas, compartimos experiencias. Bueno, compartió conmigo porque eh, eh, aquí la, la, la maestra Yasmín era un poquito aparte de, de, de Eliseo uh -huh. y de su servidor. <ríe> y nos dice, Eliseo, estamos atentos a los comentarios de la amiga y colega Yasmín. Todavía hay discriminación por género en el ámbito profesional, desafortunadamente en la contaduría no es la excepción, es lo que nos comenta Eliseo dentro de su experiencia, de su amplia experiencia que tiene, pues muchas veces yo creo que a la mujer se le discrimina en cuestiones de, en, en este caso hablando de la contaduría pública, muchas veces se discrimina, pero eh, pues teniendo la confianza que tengo aquí con con Yasmín, pues muchas veces le, ella me ha comentado, ella me ha dicho, ¿sabes qué?, en el despacho, pues, eh, preferimos mujeres, ¿no? ¿Por qué? Porque son más ordenadas, son más organizadas, son más responsables, son más esto, esto, esto, esto, esto. ¿Qué nos puedes compartir con respecto a esto? Porque eh, esta no es una lucha de géneros y yo creo que eh, tiene que quedar bastante claro en este programa. No es una lucha de géneros, simplemente es como su nombre lo indica, los retos y las oportunidades que tiene la mujer dentro de nuestra profesión, porque muchas veces se limita, o muchas veces también esa limitación desaparece, y la limitación viene hacia el hombre, ¿no? Porque Si nos damos cuenta dentro de las ofertas laborales, muchas veces lo que se busca es contadora, y no contador, ¿ok? Eh, Yasmin, ¿qué nos pudieras compartir con respecto a esto? ¿Por qué las empresas buscan una figura femenina a una figura masculina? ¿A qué se debe este, esta costumbre? Eh? Porque no quiero tampoco decir que es una eh, es que debiera ser en ese sentido. Yo hablo por la experiencia que en algún momento he visto de que buscan contadora y no buscan contador, ¿no? Muchas veces y la mayoría de, de vacantes que se ofertan es para contadora sexo femenino, con experiencia con esto, con esto, con esto y con esto, ¿no? ¿A qué se debe, eh, Yasmín, de que, de que se pueda buscar esa parte de una mujer para efectos de el ejercicio de nuestra profesión? Híjole, respecto a eso la verdad es que en mi experiencia en el ámbito laboral en el que he tenido la oportunidad de desarrollarme a, a lo largo de estos años de, de experiencia y de profesión, um, la verdad es que creo que la mayoría considera que las mujeres somos más responsables, más ordenadas, más dedicadas y que sobre todo... Eh, Tal vez somos más profesionales, por decirlo así. Ahora, con eso no estoy eh, en, en ningún momento diciendo que los hombres no lo sean. Simplemente, eh, pues, creo que a veces a los hombres les gana un poquito más en la parte del, del relajo, de la convivencia con los compañeros hombres, de a lo mejor en su momento... Eh, dejarse llevar por por por por ese, esa convivencia y dejan a un lado el trabajo es esta parte de que van dejando a un lado el trabajo pues al final de cuentas trae consecuencias para la empresa la organización o la dependencia en la que sea que se encuentren laborando no es por esto que yo creo que la mayoría como bien dices de, de las personas o empresas que buscan contador público eh, al menos en, en las que hemos visto nosotros en la ciudad de Oaxaca, en ciudad de Puebla, contadora, ¿no? En vez de contador, contadora. ¿Por qué? Porque ya tiene, traen esa idea de que son más responsables. Y esto, pues, obviamente, como, como lo dije hace rato, el trabajo es el que siempre nos va a recomendar. Eh, si nosotros hacemos bien nuestro trabajo, si, si nosotros tenemos, eh, a veces... Y, y es una frase que me gusta mucho, el conocimiento y la experiencia te abren puertas, siempre te van a abrir puertas, pero la actitud te las mantiene o las cierra, ¿no? Eh, mi currículum puede ser fascinante, a lo mejor este, tengo, puedo tener licenciatura, maestría, doctorado, diplomados si y lo que quieras, pero si también... En el ámbito laboral yo creo conflictos. Yo no tengo una buena actitud. Yo me siento superior a los demás. Eso va a hacer que que todo lo, el conocimiento que yo tenga no valga de nada, porque si yo estoy creando conflictos en entidad, en la dependencia o en la empresa en la que laboro, pues obviamente eh, la persona encargada del director no va a estar conforme con estos conflictos que yo tengo y va a decidir prescindir de mis servicios, aun cuando mi currículum sea muy bueno, ¿no? Entonces, depende mucho de la actitud, de la responsabilidad que tenemos cada quien para nosotros poder permanecer en un trabajo. Eh, no solamente, como lo dije, es el conocimiento, depende de esto, de la responsabilidad, de, las, de la constancia, de la dedicación, de las ganas que le pongamos a lo que hacemos. Ok, perfecto. Pues ba bastante interesante. Yo creo que eh, eh, el auditorio que nos está escuchando, las mujeres que nos están escuchando, los hombres que nos están escuchando, eh, me, me, me también eh, siento la obligación de decirlo, la mayoría de los integrantes aquí de, la mayoría, eh, no estoy diciendo que todos, la mayoría de los integrantes aquí de la familia Census, pues somos hombres. Hay, ahí en Rompiendo Paradigmas podemos tener el ejemplo del maestro Martín, Pepe Soto, que la verdad, y aquí mi esposa no me va a dejar de men mentir, son mis son como mis ídolos, ¿no? El maestro Aranda, el maestro Martín, el maestro Pepe, el maestro Corona, el maestro Efraín, pues siempre estoy hablando de ellos, ¿no? Pero también por ahí tenemos algunos programas dentro de Census eh, que nos ayudan a entender la parte, ejemplo, el programa de enfoque femenino, que también me ha gustado bastante siendo hombre, pero hay que reconocer, hay que reconocer en este caso el, el, la aportación de la mujer la aportación de la mujer, tanto dentro de la sociedad, como dan, tanto dentro de nuestra profesión, que es el tema que nos ocupa el día de hoy, ¿no? Como les comentaba hace rato, más tarde, por ahí, en el programa que tiene a cargo el maestro Martín Rojas Tamayo, pues tenemos eh, igual un programa un poquito similar, con con cuatro invitadas que nos van a estar acompañando aquí en su familia Census y precisamente van a hablar de eh, de esa aportación que tiene la mujer hacia nuestra profesión, de esa participación que tiene la mujer hacia nuestra profesión. Yo creo que eh, aparte de los temas fiscales, carta, aporte que salió por ahí ahí al día de hoy una una vamos a ponerle entre comillas un un un alargamiento de la transición, porque no es prórroga, un alargamiento de la transición por ahí de septiembre, cuestiones que el SAT va sacando, pues yo creo que son temas importantes, ¿no? Pero la mujer también es un tema importante que debemos tratar en este tipo de programas, y no quisimos dejar, no quisimos dejar fuera esta conmemoración del día 8 de marzo, para efectos de poder decir, desde nuestra perspectiva, qué representa la mujer para la contaduría pública. ¿Ok? Ya nos comentó aquí Yasmín sobre el tema de, de la responsabilidad más que nada de las mujeres, del orden que tienen las mujeres, de las vacantes que muchas veces tienen las mujeres. Y como les comenté desde un principio, esto no se trata de una lucha de géneros. Esto se trata de el compartir, esto se trata de el poder correlacionar muchas virtudes de, los, de las mujeres con virtudes de los hombres y poder crear un conocimiento mejor. Y ahora la, la siguiente pregunta radicaría con el hecho de, eh, es un tema bastante preocupante, es un tema bastante especial y yo creo que de ahí se derivó mucho de la protesta. Yo creo que al ser mujeres también eh, pues sufren acoso, sufren intimidación, sufren cuestiones donde les dice, eh, ejemplo, voy a solicitar un trabajo y me dicen, ¿sabes qué? Pues como eres mujer y me gustaste, pues si haces esto, te doy el puesto, ¿no? algunas Algunos chantajes, cuestiones de ese tipo. Eh, como nuestro tema del día de hoy se refiere a retos y oportunidades, yo creo que ese, ese sería un reto, ¿no? ¿A qué se enfrentan las mujeres en este año 2022? Con respecto a las oportunidades que pudieran tener y al hecho de que esas oportunidades en algún momento pudieran estar condicionadas. ¿Qué les esperan las mujeres? ¿Qué tendrían que hacer las mujeres? ¿Cuál sería la opinión con respecto a ese tipo de temas? Que es un tema bastante delicado, que yo creo que es importante tratar el día de hoy en este subprograma. ¿Por qué? Porque muchas veces yo creo que las mujeres que nos están escuchando se han visto identificadas de que pues te doy el puesto, pero se trata de esto, ¿no? Y yo creo que la mujer merece el respeto, merece la consideración, merece esa aprobación, esa inclusión en el ejercicio profesional, porque estamos hablando de la, de, del ejercicio de la profesión, con una manera de respeto hacia nuestra profesión. ¿Qué nos pudieras comentar con respecto a esto? Eh, sí, mira, fíjate que abundando un poquito más al tema, precisamente el Día Internacional de la Mujer, fue creado a partir de una huelga, esta huelga la hicieron unas mujeres en Rusia en el año de 1917 para luchar y para tener y buscar los mismos derechos de igualdad que los hombres en el ámbito laboral entonces si nos remontamos a la historia, o sea desde aquí vemos este Día Internacional de la Mujer fue creado precisamente por eso porque eh, leyendo igual estadísticas, este, digo, la verdad estoy en contra, súper en contra de, de todas estas personas feministas que, que hacen marchas pero que no las llevan o no las hacen dándole un buen uso, ¿no? sino que lejos de poner en alto el nombre de la mujer, eh, pues empiezan a hacer destrozos, se empiezan a pintar paredes, se empiezan a romper vidrios y demás pero se, se supone que, que la búsqueda de, de estas personas que realmente ponen o quieren poner en alto el nombre de la mujer es precisamente la igualdad, la equidad, el derecho laboral de las mujeres y que esto fue creado y estas eh, huelgas, estas eh, marchas empezaron precisamente porque las mujeres... Eh, empiezan a sufrir acoso, empiezan a sufrir eh, desigualdad en temas de salario, en temas de horarios, personas que, mujeres que, como comentaba, aún teniendo el mismo puesto que tiene un hombre, ganan un salario menor, mujeres que tienen que trabajar más horas para poder ganar lo mismo que gana un hombre, mujeres que tienen la misma profesión, pero que de igual forma ganan un salario inferior al que está ganando un hombre en ese mismo puesto. Entonces, yo creo que precisamente estos son, como bien dices, los retos a los que nosotras como mujeres nos enfrentamos, precisamente por el simple hecho de ser mujer, eh, tener que aguantar eh, algunos comentarios despectivos, tener que aguantar, bueno, que yo no me los aguanto, yo la verdad eh, pienso lo que digo y si en algún momento escucho algún comentario ofensivo o algún comentario a lo mejor machista, eh, lo digo en el momento y callo a quien tenga que callar, ¿no? Pero desafortunadamente to no todas las mujeres lo somos, no todas las mujeres a lo mejor tenemos el valor para hacerlo. porque qué? Porque sienten o en un momento dado intimidación por el jefe, intimidación por eh, que hay más hombres en, en su ámbito laboral que mujeres, etc. Eh, es bien importante que pues nosotras o las que estemos pasando por una situación similar o quien esté pasando por una situación de acoso no se quede callada, denuncie, siempre siempre va a haber este, eh, pues, apoyo por parte de diferentes secretarías o diferentes eh, programas de gobierno, etcétera, ¿no? Entonces es alzar la voz que precisamente para eso fue creado el Día Internacional de la Mujer. Yo creo que como mujeres tenemos las mismas posibilidades que los hombres, las mismas exactamente. Es cuestión también de nosotros no dejarnos de nosotros, eh, si queremos salir adelante, si queremos sobresalir, pues dedicarnos al trabajo, eh, dedicarnos eh, un poco al estudio también eh, esforzarnos por querer lograr lo que, lo que queremos y las oportunidades están, están allá afuera siempre que las busques tampoco vamos a esperar a que las oportunidades nos lleguen solas es que estemos nosotros en casa y nos hablen y nos caiga del cielo algún super trabajo no siempre las oportunidades se tienen que buscar y sobre todo nosotros demostrar que con el trabajo de nosotros mismos, con la constancia de nosotros mismos, podemos lograr muchas cosas. Como ya lo dije y lo vuelvo a repetir, el trabajo siempre va a hablar por uno. El trabajo es el que nos va a recomendar más en este ámbito de la, de la contaduría pública. porque Porque los mismos contribuyentes son los que te van recomendando. Llega un momento en el que no es necesario que tú te des tanta publicidad, o que tú tengas que estar repartiendo tarjetas, eh, que tú tengas que estarle hablando a amigos para que te recomienden, no, porque los mismos contribuyentes con los que tú empiezas, empiezas con cinco, se vuelven diez, esos diez te recomiendan a otros diez, y va creciendo tu cartera siempre y cuando tú demuestres que eres profesional, siempre y cuando tú seas responsable y hagas de la mejor manera posible tu trabajo. Entonces, eh, por tu pregunta, pues creo que oportunidades hay muchas, están, es cuestión de saber buscarlas y sobre todo de, de ganárnoslas, ¿no? Ok, perfecto, pues eh, el reconocimiento a la mujer dentro de esta familia Census, yo creo que también a nombre del maestro Antonio Aranda, a nombre de todos los que integramos eh, la familia Census, me siento ya parte de este, de este programa, de este... Esta plataforma de capacitación, pues yo creo que es un momento importante, como eh, lo vi también ahí en redes sociales, pues no es un día, ¿no? Siempre hay que reconocer el trabajo, esa igualdad que, que en algún momento se está luchando por tener mi respeto. Yo creo que va a haber personas que coinciden conmigo, va a haber personas que no coinciden conmigo. Y siempre el respeto hacia la ideología de cada uno de ustedes, ¿no? Es un tema delicado, lo sé, es un tema que se, se sale un poquito de los temas que hemos tratado anteriormente, de los temas fiscales, contables, control interno, financieros, pero no quisimos en esta subcapacitadora, no quisimos dejar eh, pasar estas fechas importantes y pues enfocarlo también en esta parte de la mujer dentro del ámbito de la contaduría. Yo creo que las mujeres son bastante importantes dentro de nuestra profesión. Muchas veces nosotros los hombres, pues, somos un poquito más impulsivos, son, somos un poquito más operativos, somos un poquito más eh, eh, eh, atrabancados, me voy a permitir decirlo, y pues, muchas veces yo creo que la mujer llega a controlar ese tipo de situaciones, ¿no? He visto algunos colegas que tienen al lado a una mujer excepcional, a una mujer que los apoya, y pues en mi caso, pues tampoco es la excepción, como les comenté desde un inicio, y eh, pues ahora la siguiente pregunta para to tocarlo con el tema de nuestras seguidoras, de nuestro auditorio, y de los que nos puedan ver en este este programa de noches de census, que es un programa especial, pues sería las oportunidades que tiene la mujer dentro del de ámbito, tanto privado como gubernamental, porque hace rato hablábamos de municipios, hablábamos del gobierno, hablábamos de toda esta parte pública, pero también hablábamos de la parte de la inclusión de la mujer dentro del ámbito. Eh, eh, particular, ¿no? Dentro de los empresarios, dentro de las empresas, dentro de, de este tema que no tiene que ver tanto con el gobierno, ¿no? ¿Qué oportunidades tienen las mujeres a postularse, a quedarse con algún puesto con respecto tanto al sector público como al sector privado? Eh, pues mira, en oportunidades, eh, Podemos decir que quizá eh, sigue habiendo un mayor porcentaje de oportunidad en este ámbito de sentido político-gubernamental para, para los hombres que para las mujeres. Precisamente estuve leyendo un poco de, de estadísticas del INE y eh, los porcentajes nos dice que el 43.7% de los cargos públicos lo ocupan los hombres ¿eh? y eh, solamente las mujeres han alcanzado un 34.8%. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Desde, desde que nosotros eh, como mujeres tenemos la oportunidad quizá de lanzarnos como candidatas eh, para ocupar algún eh, puesto público, desde ahí viene como que la elección del, del mismo partido, de, de la misma organización en la que nosotros nos encontremos, para que ellos elijan, para que ellos voten y decidan si va un hombre o una mujer. Afortunadamente también he estado leyendo que estos porcentajes han aumentado precisamente, este. ...por la equidad de género que en los últimos años se ha buscado, ¿no? Eh, igual, eh, dentro de lo que estuve checando, eh, hay una, una ley, se creó una ley en 2019... Eh, ...precisamente para la igualdad de género. Entonces, todas estas eh, leyes, todas estas reformas nos han ayudado bastante a nosotros las mujeres para tener oportunidades en todos los ámbitos, en el ámbito particular, en político, en el ámbito gubernamental, en todos los ámbitos nos han ayudado. Ya es cuestión, como yo les digo, de nosotros como mujeres poder mantenernos. Afortunadamente, en mi experiencia he estado desde empresas privadas y, y también afortunadamente siempre he ocupado como, como los cargos como de liderazgo, vamos a decirlo así. Eh, en, estuve en el Sistema de Universidades del Estado de Oaxaca, que es el SUNEO, eh, este, como auditora interna. Eh, estuve en el Congreso del Estado de Oaxaca también en un, en un puesto de dirección y actualmente estoy también en un puesto de dirección en un municipio. Entonces. Como yo digo, las oportunidades están. Es cuestión de que nosotros las aprovechemos, de que aprovechemos también todos estos avances que hemos tenido en cuanto a leyes y reformas para hacer valer nuestros derechos y, y seguir creciendo como mujeres en el ámbito laboral, en todos los ámbitos públicos o privados. Ok, perfecto. Pues aquí tenemos algo, algunos otros comentarios dentro de las redes sociales. Nos comenta Teresa Martínez, Saludos, gracias por hacer ese tipo de programas. También nos está viendo por ahí Yendy Ramírez eh, y, y pues bastante auditorio que nos está viendo el día de hoy. Yo creo que es un tema importante para las mujeres este, este reconocimiento que se hace, tal vez no tanto. Sí, sí la inclusión, pero nosotros person, o yo personalmente, yo considero que las mujeres están incluidas dentro del campo laboral es el reconocimiento de el conocimiento de la preparación de las aptitudes, de las habilidades que tiene una mujer dentro del ejercicio profesional, llámese contadora, llámese abogada, llámese administradora, el reconocimiento de esa de esa valentía o de esa preparación que tiene una mujer para enfrentar eh, precisamente todo este tipo de dificultades, este, este tipo de situaciones ¿Qué ocurre dentro del ejercicio profesional? Como les comentaba, ¿no? Yo creo que eh, siempre por ahí eh, eh, está el dicho, ¿no? Que, que al lado de un, de un hombre siempre está una gran mujer, pero por ahí también se corrigió que, pues, están en el mismo nivel, ¿no? Está en el mismo nivel tanto la mujer como el hombre, o se pudiera decir que al lado de una gran mujer también está un gran hombre. En este sentido, yo creo que este día de conmemoración se tiene que tomar como un hecho de empatar estos dos géneros y no crear conflictos. No se trata, eh, y lo digo muy personalmente, no como una recriminación hacia los actos muchas veces vandálicos que se pueden realizar, como le comentaba aquí Yasmín, pero este día no se trata de confrontarnos, este día se trata de reconocernos. ¿Ok? Se trata de reconocernos, se trata de avanzar, eh, muchas veces pues dicen, no, pues como tú no has sufrido esta pérdida, como tú no has sufrido esta situación, ok, pero somos personas, tenemos un raciocinio, tenemos una conciencia, y yo creo que muchas veces hay que tomar en consideración todo esto. Es un comentario muy personal, ¿Eh? Y no quisiera ofender a nadie con este tipo de comentarios. Estoy también en el entendido de que hay situaciones muchas veces que afectan a la mujer, muchas veces más que a los hombres, y se tiene que hacer ese tipo de situaciones para efectos de que puedan ser escuchadas, puedan ser atendidas, puedan ser oídas, ¿no? Y, y, y pues como les comentaba hace rato, pues eh, el día de hoy, pues, va a ser este programa y el, el programa que nos que nos eh, sigue, pues va a ser precisamente dedicado a la mujer, ¿no? Eh, eh, el titular de este programa, su servidor, pues es hombre, el titular del siguiente programa también es hombre, pero eso no quiere decir que Census esté casado con esa idea. Census está abierto y por, precisamente por eso es que el día de hoy se intentó, se generó que una mujer estuviera dentro de nuestro foro, para efectos de poder comentar este tipo de temas, ¿no? Ahora bien, eh, la siguiente pregunta eh, radicaría en el hecho de, bueno, ya tengo la oportunidad, ya me dieron la oportunidad, ya sea en el sector público o ya sea en el sector privado. ¿Cómo me desempeño en ese tipo de sectores como mujer que tendría que cuidar, que tendría que hacer, que tendría que no hacer? Para efectos de poder cuidar ese sentido de la pertenencia o de la permanencia de la participación de la mujer dentro de este tipo de sectores. ¿Por qué? Muchas veces los sectores dicen, no, pues es que pues la mujer me provocó, ¿no? Y se va, a, se va a escuchar un poquito feo, ¿no? Se va a escuchar un poquito feo, pero dentro de tu experiencia, ¿qué nos pudieras compartir? ¿Qué tengo que cuidar como mujer? Para efectos de, lo, de las compañeras de las damas que nos están escuchando, qué tendría que cuidar como mujer, qué tendría que hacer, qué tendría que permitir, qué tendría que no permitir o no tolerar para efectos de tener una correcta relación laboral en este sentido. Eh, bueno, fíjate que en este tema, eh, como lo comentaba hace rato, también es bien importante el carácter que, que tenemos como mujeres, eh, la valentía de enfrentar lo que no nos gusta y de decir no, ¿no? Entonces, sí, es cierto que muchas veces te vas a enfrentar a, a situaciones, si bien no estrictamente de acoso como tal, pero que, que, que pueden iniciar como un tema de acoso, pero si tú desde, desde el inicio ya ves las intenciones y lo paras, pues ya no sigue, ¿no? Obviamente... Si en un dado caso no, no, no te llegan a hacer caso y, y la persona, en este caso el acosador, trata de seguir, pues ya depende de ti el que hables, el que no, el que caigas o el que no. Como bien lo dije, eh, situaciones de este tipo creo que siempre va a haber, pero el carácter de uno y la decisión de hablar, de alzar la voz, es la que va a permitir o no que algo más pase. Entonces, yo acá lo que les diría es, como ya bien les comenté hace rato, alcen la voz, o sea, si en un momento dado ustedes van a conseguir algún puesto de dirección eh, o el puesto que, que, que sea y para eso a cambio les están pidiendo alguna otra cosa, alguna cuestión en la que ustedes no estén de acuerdo, ustedes digan, no, siempre... ¿Va a haber alguien que las va a apoyar o siempre va a haber alguien superior a...? Si en este caso ustedes van con el gerente general, pues hay un director, ahí está el jefe. Si el jefe es el que directamente les está obligando a hacer algún acto que ustedes no quieran, bueno, pues entonces tomen la decisión yo creo que, que, que de renunciar, que sería la, la decisión correcta, pero no dejarse eh, pisotear, no dejarse manipular no dejar que este tipo de personas sigan agrediendo a las mujeres para que pues esto se pueda terminar porque ellos existen, ellos van a seguir mientras nosotras lo permitamos, ¿no? Entonces sí depende mucho, mucho de uno, de, del carácter que tengamos de la decisión de querer alzar la voz y de decir no cuando se tiene que decir no. Nadie nos puede obligar a hacer algo que nosotros no queramos y oportunidades hay muchas allá afuera. Si aquí no se te dio, va a haber más y vas a encontrar algún lugar en donde tú puedas ingresar a laborar sin necesidad de que tengas a hacer algo en contra de tu voluntad. Entonces, ese es como el consejo que yo les daría y, y abundando un poquito al tema que comentabas de, de las oportunidades, de que si, si bien es cierto muchas veces hay muchos factores que nos pegan un poco más a las mujeres que a los hombres, es verdad, eh, muchas empresas lo saben en... en Varios cuestionarios que leí en varias este, entrevistas que hicieron a empresarios, a jefes, a directivos, eh, pues dicen que precisamente el, el tener a una mujer requiere un poco de, de mejores condiciones laborales para eh, que ella se adecúen al trabajo, ¿no? Como lo es que tengan un mejor salario, como lo es que tengan eh, un mejor eh, ambiente laboral, eh, como lo es que tengan capacitaciones, como lo es que tengan un mejor horario laboral o un horario más flexible en caso de que lleguen a necesitar eh, pues alguna salida con, con los hijos, algún tema de la escuela, porque regularmente las mujeres son, los que, son las que se encargan de estar al pendiente de los hijos. Al respecto también leí por ahí una desigualdad entre el hombre y la mujer, en donde la mujer tiene... Eh, esta incapacidad por maternidad, que es la pre y la, la posterior, wow. así es, pero eh, al hombre únicamente eh, acá en México le dan cinco días, ¿no? Eh, cuando en otros países les llegan a dar 15 a 20 días, entonces en México esa parte es, es una desigualdad entre el hombre y la mujer teniendo más derechos la mujer que el hombre. Eh, y bueno, hablo de esto para que vean que es un tema realmente de equidad de género, que no estamos eh, tocando un tema realmente feminista, sino que precisamente estamos buscando la igualdad entre el hombre y la mujer. Y eh, así como en algunas cosas tienen más derecho los hombres, pues también como lo es este aspecto, pues es más favorable para la mujer que para el hombre. Ok, perfecto, pues bastante interesante todo lo que hemos tocado el día de hoy como les comentaba pues es un programa especial nos salimos un, un ratito de la parte fiscal contable financiera de control porque se lo merece yo creo que es es un evento es un una fecha es una situación importante que tenemos que hablarlo que tenemos que reconocerlo que tenemos que hacer uso de este espacio o de este tipo de espacios para reconocer la labor de la mujer y pues ese es el objetivo de nosotros, ¿no? En este su programa Noches de Census, pues les agradecemos que hayan estado en este programa que, como les comentaba, pues se salió un poquito de lo que estamos acostumbrados, pero no le resta su importancia, no le resta su, eh, su, precisamente, pues, ese impacto que va a tener en ustedes, ¿no? Y pues aquí tengo ya, estaba buscando los nombres de de las invitadas que vamos a tener el día de hoy en Rompiendo Paradigmas va a estar la maestra Dami Corro, va a estar la maestra Delia del Pilar, Cintia Giselle Olivia Vázquez y pues acompañadas también de los maestros Martín Rojas Tamayo, el maestro Pepe Soto, el maestro Enrique Corona y como invitado especial también como lo comenté hace rato pues el doctor Rubén Santillán Aratrice, una persona que personalmente Admiro como a los otros tres maestros que acabo de mencionar, adicionando al maestro Antonio Aranda, también eh, aquí líder de Census Capacitación. Pues, a mí un gusto haberte tenido aquí. Como les comenté desde el inicio del programa, pues, personalmente nunca me había tocado entrevistar, aparte de mi familia, aparte de, de mi persona, en este caso a mi esposa pero pues la entrevisté de una manera profesional, yo creo que también somos profesionales los dos, y tenemos una forma de ver la profesión, que es de lo que se trató el día de hoy, pero también resaltando eh, la importancia que tiene la mujer tanto dentro de la familia, dentro de la sociedad, y dentro de la profesión. Pues, algunos comentarios finales que nos quisieras compartir para pues cerrar este programa y pues prepararnos para el programa de las nueve de la noche, están nuevamente invitados y eh, también para el siguiente miércoles que tengamos ya un programa orientado a la parte que estamos acostumbrados hoy en conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Eh, sí, claro, pues gracias, gracias por la invitación y bueno, pues mi comentario o comentarios finales serían que nos demos la oportunidad de seguir creciendo, de seguir eh, aprovechando, eh, como les digo, todas estas oportunidades que tanto el gobierno como los grupos sociales nos están dando para, para apoyo a la mujer, para crecer en el ámbito laboral, para no dejarnos eh, pisotear, para usar la voz y que todo lo que ustedes como mujeres quieran lo pueden lograr siempre y cuando tengan constancia y dedicación. La responsabilidad y el trabajo siempre va a hablar por nosotras. No es necesario que hagamos cosas que no queramos para ocupar puestos directivos, para ocupar puestos de gerencia, para ocupar algún puesto en alguna dependencia o puestos eh, en los puestos que nosotros querramos ¿no? Siempre, siempre el trabajo va a hablar por nosotros y es bien importante que si en algún momento estemos en alguna situación que no nos gusta, alcemos la voz, lo hagamos saber a quien sea necesario para que esto no siga ocurriendo porque esto va a seguir mientras nosotros lo sigamos permitiendo. Serían pues mis comentarios finales. Espero que esta plática eh, les, les apoye en algo, les ayude en algo. Y bueno, a todas las personas que nos ven que son contadoras eh, o que están estudiando la licenciatura en contaduría, les puedo decir que es una profesión muy bonita, es una profesión eh, que te permite... Hacer muchas cosas que te permite trabajar en bastantes ámbitos, en lo que tú decidas, en lo que a ti más te guste: eh, contabilidad fiscal, eh, finanzas, administración, eh, clases, lo que tú decidas. Hay bastantes, bastantes oportunidades para esta bonita profesión. Ok, pues muchas gracias, este, Yasmín, que, que hayas aceptado estar aquí en este programa No sé, de Census, en esta tu capacitadora de sus capacitación y pues yo creo que ella ya está acostumbrada que cada miércoles me ve aquí en la casa transmitiendo eh, eh, para todos ustedes y pues el día de hoy me, me tocó la oportunidad de entrevistarla a ella, ¿no? Eh, a nombre del maestro Antonio Aranda, a nombre de Census Capacitación, pues les doy las gracias por habernos escuchado, eh, los esperamos el próximo miércoles eh, con otro invitado especial para efectos de seguir eh, intercambiando información, intercambiando conocimientos, y lo más eh, importante, pues, seguir creciendo como profesionales, que ese es el objetivo, en este caso, de su programa Noches de Census. Su, su servidor, Carlos Ramírez, se despide desde el estado de Oaxaca, eh, pues, ahorita andamos un poquito alejados aquí de la contadora y es mí, pero ya pronto, ya pronto estaremos un poquito más juntos, pero, eh, pues, los saludo aquí desde el estado de Oaxaca, eh, capital, y pues los esperamos el próximo miércoles, y los esperamos ahorita a las nueve de la noche con el maestro Martín, Pepe Soto, Enrique Corona, y eh, el doctor Rubén Santillán, y las invitadas especiales que nos acompañan el día de hoy, precisamente para hablar otro poquito desde una perspectiva un poquito diferente, de una per perspectiva de rompiendo paradigmas, eh, sobre el papel de la mujer dentro de nuestra profesión. Pues sin más por el momento, me despido de ustedes y pues muchas gracias, Yasmin. Eh, aquí gracias. estamos. a la, Saludos a, la a todos. Ok, y pues te saluda también el maestro Antonio Aranda. Eh, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Y pues nos vemos el gracias. próximo miércoles, ¿vale? Saludos. Hasta luego. Bye.